Muy buenas. Comenzamos entonces en este vídeo eh, con la clasificación de los huesos. Deciros que existen cinco tipos principales de huesos. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero de ellos, bueno, pues el primero de ellos va a ser eh, lo que denominamos hueso largo. Bueno, estos, los huesos largos, eh, se caracterizan porque predomina el eje longitudinal sobre los otros ejes. ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué funciones van a presentar? Ya, bueno, pues van a presentar un la función de soporte y también la de absorción de las tensiones del peso corporal. De ahí que los huesos no sean rectos, eh, sino que van a presentarme, eh, pues, pues son algo curvos, presentan cierta sinuosidad. ¿de acuerdo? Bueno, los huesos largos habíamos visto que eh, vamos a tener una eh, epífisis, ¿vale? Y también nos vamos a encontrar una diáfisis, ¿vale? La diáfisis predomina el tejido compacto, mientras que en la pífisis va a predominar el tejido esponjoso. Ejemplos de huesos largos. Bueno, pues eh, tenéis aquí el fémur, ¿vale? Tenemos también lo que es la tibia, el húmero, ¿vale? Esos son ejemplos de huesos largos. Pasamos entonces a ver ahora lo que son los huesos cortos, ¿vale? El hueso corto. En el hueso corto... Eh, son huesos que tienen una forma cúbica, ¿vale? Y, bueno, pues eh, el, el eje longitudinal y, el, y su eje ancho, bueno, son muy parecidos, son muy semejantes, ¿vale? Sin embargo, eh, eh, va a predominar en este tipo de huesos lo que es el hueso esponjoso sobre el hueso compacto. La forma, ¿cómo está distribuido? Pues tanto el hueso esponjoso como el compacto, bueno, pues lo vamos a dibujar aquí. Fijaros, si esto sería un hueso, un hueso corto... ¿Vale? El hueso compacto estaría en la parte más externa, ¿vale? Mientras que toda la parte interna me voy a encontrar yo lleno de trabéculas, ¿vale? por tanto encontraré lo que es, que es el hueso esponjoso, ¿vale? Aquí tenemos el esponjoso. Y aquí el hueso compacto. Ejemplos de este tipo de huesos, bueno, pues tenemos por un lado, fijaros, lo voy a poner así, este es el hueso, los huesos carpianos, ¿vale? Y también tenemos aquí, ¿vale? Los huesos tarsianos, los huesos del tarso. Otro tipo de hueso que nos vamos a poder encontrar, bueno, pues son los huesos planos. Los voy a poner, los llevo para aquí arriba, hueso plano. Bien. el hueso plano, bueno, pues son huesos delgados, ¿vale? Se caracterizan porque van a tener dos capas casi paralelas. Los voy a dibujar aquí para que veáis cómo son. Y, ¿vale? Presenta también una capa intermedia. ¿Vale? Y esta capa intermedia, bueno, pues es lo que representa el hueso esponjoso. ¿Vale? Mientras que... Las capas paralelas son huesos compactos. Bien. ¿A este hueso esponjoso? Vale, pues este hueso esponjoso se le denomina diploe. ¿Vale? ¿Dónde vamos a poder localizar este tipo de huesos? Bien, pues este tipo de huesos nos los vamos a poder localizar, fijaros, huesos craneales, eh, huesos de la escápula, ¿vale? los huesos, el hueso del esternón y, bueno, pues, huesos de la costilla, también son huesos planos. Su función, la protección, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos, ¿vale? Vamos a ver entonces los huesos irregulares. Y los ponemos de color eh, venga, huesos irregulares, venga. huesos. Bueno, pues estos huesos irregulares van a presentar formas complejas, ¿de acuerdo? Y el porcentaje que van a presentar tanto de hueso compacto como pues, de hueso eh, esponjoso es muy variable. Ahora, ¿qué nos interesa de los huesos irregulares? Bueno, eh, saber cuáles pueden ser ejemplos de huesos irregulares. Bien, y es bueno, muy fácil. Pues un ejemplo, tenemos aquí lo que son las vértebras. También tenemos otro ejemplo de, de hueso irregular, fijaros, los huesos de la cadera. Los huesos de la cara también serían otro ejemplo y el calcáneo, ¿vale? Aquí tenemos todos estos, serían ejemplos de huesos irregulares. Y ya, por último, ¿vale? nos vamos a encontrar con lo que son los huesos sesamoideos. Huesos sesamoideos. Bien, estos huesos sesamoideos tienen forma de sésamo, de semilla de sésamo, y se forman dentro de los tendones. Eh, sobre todo aquellos tendones donde vamos a encontrar pues, eh, una gran fricción y tensión mecánica, ¿de acuerdo? Con lo cual la función principal de estos, eh, de estos eh, huesos sesamoideos no es otra que la de proteger el tendón, ¿vale? De la rotura o de los desgarros. Eh, bueno, pues hay algunos que van a presentar, eh, pues un diámetro de pocos milímetros, de acuerdo. Otros son más, un poco más, eh, más grandes. El hueso sesamoideo por excelencia, vale, es la rótula o patela, este de aquí, vale. Fijaros, ¿vale? A este hueso lo voy a poner en rojo. Se le denomina eh, rótula o patela. Y se trata de un hueso sesamoideo. Pues nada más, hasta aquí la clasificación de los huesos, ¿De acuerdo? Vamos entonces a pasar a ver lo que son los relieves, ¿vale? Y las depresiones de los huesos. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta ahora.